Hemos venido aquí a Plaza Nueva, donde se ha demolido un edificio que llevaba más de un siglo mirando la Tierra de la Vela. Un edificio de finales del siglo XIX, que todavía no comprendemos no su demolición. Ha habido en estos días mucha preocupación por esta pérdida, eh, forma parte de un conjunto este edificio, no es una cuestión aislada. Y también hemos oído en estos días, como que bueno se justificaba que no queda otro remedio más que demolerlo, y eh, hemos llamado a, a Luis López Silvo, arquitecto con gran experiencia y mucho prestigio en materia de rehabilitación y de restauración de edificios para, para que nos cuente ¿no? lo que hay alrededor de esta dimensión y, y, y pues, si realmente esos motivos que nos están dando tienen sentido. ¿no? Bueno, en primer lugar hay una, una vertiente legal o jurídica y es que el edificio este... De consta del máximo de protecciones que puede tener el edificio, del plan especial TEPRI de del Albaicín, pasando por el plan general, eh, la, el entorno de BIC, de la chancillería, que también le confiere una cierta protección, la ley de patrimonio, incluso está en un entorno que está declarado como patrimonio mundial por, por lo cual se hubieran tenido que tomar las máximas cautelas para eh, procurar conservarlo. O sea que había una obligación legal de, de conservarlo. ¿Y cuáles, sí, eran, ¿Cuáles son los valores? ¿Hay unos valores que es, es lo que está sí, la protección, protección de la del edificio? Sí, pues la protección del edificio no es tanto por sus valores particulares intrínsecos, o e sino porque forma parte de un conjunto, con unas características muy particulares de todo este frente de fachada que vemos que realmente es el decorado, el fondo, sobre el que se contemplan los grandes monumentos de la ciudad. La ciudad es todo un conjunto, por eso tiene una protección de carácter general y sirve como fondo para contemplar los monumentos que destacan en ellos. La protección de este edificio era eh, porque forma parte efectivamente de esos eh, valores ambientales y está justamente vinculante, como vemos, esquina con esquina con el, con el eh, palacio de la chancelería. El, la ley realmente da eh, herramientas suficientes como para haber impedido que este edificio se, se demoliera. Pero, sin embargo, el Ayuntamiento ha preferido aliarse, hacerse cómplice de la especulación y utilizar la legalidad de forma torticera para autorizar su demolición. Y no solamente esto, cuidado porque esto es el principio de algo que va a venir de un, un iceberg en el que hay los en los que también se va a quitar la protección, o se ha quitado sí. la protección para poder proceder a su demolición. El Ayuntamiento, cuando un edificio, primero no debe de dejar que un edificio se, se ponga en ruina sino que debe de, de utilizar los mecanismos que tiene a su alcance para obligar a la propiedad al deber de conservación. En caso también puede utilizar la, la ejecución subsidiaria, o sea, puede actuar por sí mismo y pasar luego los costes al propietario. Y en último caso puede obligarlo con, con, con, ya digo, con los mecanismos que tienen la ley de patrimonio y muchas veces incluso en el planeta. En este caso, ha sido lo contrario, lo cual parece que los administradores que tenemos de nuestro patrimonio no están precisamente por defender nuestro patrimonio, sino otros intereses. No, y también nos dicen como que técnicamente era imposible conservar esto porque había una situación de opinión. Sí, no bueno, una... eso, eso ah, es eh, bueno. otro otra de los argumentos que se da desde la pretensión de que los demás, o de que en la ciudadanía en general y los técnicos que que, no, que no vemos en este caso, Campo, pues somos unos ignorantes realmente cualquier edificio eh, se puede rehabilitar siempre que no tiene niños tenemos ejemplos de edificios de muchos que han estado en el que con la cenita adecuada, se ha podido hacer el caso de solo cuando se trataba, como en este caso, de conservar únicamente la fachada. Y se podía haber hecho una actuación desde el interior de manera que se pudieran ampliar esos muros, con términos reforzados, con el mar código, etc. Sin embargo, se ha optado por la solución, en principio, más económica, pero que tampoco la de que sea así, porque si hubiera hecho un estudio realmente serio y riguroso, posiblemente se hubieran encontrado soluciones eh, con un menor costo y, sobre todo, un menor costo social. Pues, histórico, un sí. menor costo arquitectónico sí. y un menor costo ambiental para toda la ciudad. Claro, porque incluso con el edificio en el suelo, esos materiales se pueden recuperar y que realmente se mantenga, pues esto que decimos que es el ambiente, que es lo que está protegido. El y ambiente, ahora, sí, y ese, ese carácter sí. unitario que tienen todas estas fachadas. Imaginemos que la fachada que se va a hacer, que se ha publicado en los diarios se repitiera ahora en todo este frente de la carrera del carro. Nos quedaríamos sin carrera del carro. Es decir, claro. al final pues, nos estamos quedando los gobiernos que estamos teniendo en nuestras ciudad desgraciadamente tanto de un lado como de otro, nos están llevando a tener una ciudad completamente despacitada, desnaturalizada, y que dentro de poco va a aparecerse a cualquier otra ciudad en la que no tiene los valores particulares que ha tenido suerte ser utilizada. desapareció? ¿Nos queda una ciudad medina, una ciudad, todo así? Sí, sin ¿verdad? personalidad. Estos esto es edificios que dicen, no, es que se está conservando la tipología. La tipología no se puede limitar solamente. A unos balcones verticales sino que tienen otra serie de esa limpieza de materiales, de ornamentación y de esas características de esa fachada, son las calidades la del ambiente que tenemos ahí y que que la cadena de Arroz sea considerada una de las la calidades prácticas del mundo. O sea, que nos encontramos con que había sobradísimos motivos para conservar esto, que había obligación legal y que ha sido una cuestión de falta de voluntad. Esto nos confirma que lo que necesitamos es un ayuntamiento que realmente proteja y defina nada Necesitamos políticos que amen granada. Yeah.